¿Cómo estás mi querido Román? Muy buen día Bienvenido aquí a mi oficina Tenía ganas de que hiciéramos un programa aquí Bien, bien, me parece bien Los más angelitos Los más angelitos nosotros Sí, porque tú con Chalo eres, Son los más cabrones, ¿no? Somos sí. los más angelitos Por cierto, mi amigo Gonzalo Morsillo tuvo, No pudo estar no presente pudo. hoy Está un poco malo del estómago Le sí, hizo también. mal el mango verde <risa> Tuvo que ir al hospital, pero un saludo desde acá, se le extraña, ¿eh? se le extraña como no, claro que sí. Yo creo que llega ya el, sí. el miércoles, ¿no? Ya, el miércoles el ya, está miércoles está ya está bien, sí. Esta es una modalidad realmente de, por el nombre que, que le pusimos, una modalidad nada más, pues un poco jocosa, ¿no? De cómo presentarnos ante ustedes. Lo cierto es que lo que vamos a hablar es cosa seria, ¿no? Eh, la gobernadora presentó un, una, una propuesta para para mejorar el sistema global de, de seguridad pública, que mucha falta hace. Yo no conozco de fondo cómo, cómo estuvo esta propuesta o qué es lo que contiene. Sé que hay mejoras para el sistema este, operativo, para la coordinación y los presupuestos, y tengo entendido que también incluye ahí algo que, con la carrera de seguridad pública en la UCRO, ¿no? Claro. ¿Tú qué claro. sabes? Bueno, lo, eh, la carrera de seguridad pública ya existía en, en la Universidad de Quintana Roo eh, No le tomaron mucha importancia Y reactivaron un poco más la Academia de Seguridad Pública en el C4 Pero no le dieron tampoco la mucha importancia Esta, Esto sucede en el gobierno de Miguel Borges Martín cuando sí. se crea la verdadera, este, escuela de policía, se salieron muchos, muchos, hombres y mujeres bien preparados, pero ya después lo redujeron, lo redujeron a, a, a así como que un curso de academia, sí. y ya abre la, en la universidad de Quintana Roo la carrera policial, sí, la, la carrera se, se llamó así tal cual, este Licenciatura en Seguridad Pública. Así es. Así se llama. Algunos, no se llama, pero no se algunos personajes que, este, estudiaron allá. Checo, Checo eh, Terrazas. Terrazas. Que fue director de seguridad pública. En Rodolfo del Ángel. Rodolfo del Ángel. ¿Verdad? Eh, eh, eh, eh, Didier el... no, Didier es abogado, tengo entendido. Sí, así es. Didier, bueno, no. el caso es que hoy m, m, la gobernadora Mara Lezama manda una iniciativa donde se crea la Universidad para la seguridad pública sí. no es mala lo que hay que ver es cómo y quiénes lo van a impartir porque que es no, que no signifique una propuesta de intención nada más, sino que sea realmente de realización porque si algo tenemos que tener nosotros es, es ya el, el hecho, la garantía de que se hacen las cosas pero fíjate Jonathan que, que todo eso, <coughs> la iniciativa está bien no le quito ningún mérito, lo que sí veo es que para, para tener una buena policía, el, el, el asunto es que, te decía, tú cómo vas a integrar un cuerpo policiaco si el personal administrativo o el alto mando le quita sus prestaciones eh, a, a los agentes, ejemplo, por ejemplo, a un policía cuando lo sacas a 30 kilómetros de carretera, le tienes que dar sus viáticos. Son 800 pesos este, diarios, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto te vendría dando al mes? 8 por 3 24. 24. ¿No? Entonces, se los redujeron. Mira. Y no solo se los redujeron, que ahora se los pagan. Cada vez que quieren, una, dos, este, la comida de los comedores sigue siendo pésima, sigue siendo algo que da vergüenza, sí. interés, les porque tú estás comisionado, porque tú estás en este lado, porque tú, eh, porque, porque, porque, así el porque. Siempre los porque. Le, Les quitaron el cuatrimestre. Sí. Entonces, ¿a qué estás haciendo? Le estás partiendo el alma al trabajador, que es la maquinaria que está operando. ¿Cómo quieres que sean honestos? ¿Cómo quieres que sean pues, policías decorosos? Claro. Si no les das lo básico. O sea, en lugar, para mí, en lugar de comprar equipo de espionaje o yo prefiero pagarles bien, darles sus, sus prerrogativas que les tienen que dar para poderle exigir al policía. De, de lo que tú estás hablando es, es algo que creo que es el talón de Aquiles Real de la seguridad pública, no solo en Quintana Roo, en todo el país. Los policías de Quintana Roo han padecido durante muchísimo tiempo este tipo de detalles que tú estás contando, ellos tienen que financiarse sus botas, sus uniformes, las llantas de los de las patrullas y de las motopatrullas, el mantenimiento, eh, en fin, todo lo tienen que hacer. ¿Y con qué lo hacen? Pues con la corrupción. Con la corrupción y la extorsión y, y, y, el, ah, no, y no, el no porque el hay pol policial hacia Cancún, la gente. En en Cancún especialmente, te concesionan una esquina y te cuesta tanto. Yo creo que por ahí debió haber partido la, la reforma, la limpia, este, el, la dignificación de, de, de la policía en el Estado. Ya no hay mando único, entonces la gobernadora debería de exigirle a todos los ayuntamientos que aunque tengan su autonomía no son libres y soberanos, junto con los otros dos poderes del Estado, me refiero al legislativo y al judicial, So, exigirles y obligar a los presidentes municipales en turno a invertir. A, a invertir primero que nada en los recursos reales para el mantenimiento de todas las patrullas y, y, y de los uniformes y dignificar pues eh, el área policial porque se sabe que en muchas ocasiones por ejemplo rentan estos vehículos para patrullas y terminan siendo Después los desmantelan, ¿eh? o sea, les quitan torretas y todo, y terminan siendo vehículos particulares para los altos funcionarios de la policía. Así es. O se los dan a los escoltas de los funcionarios públicos. Bueno, acaba de, de acaban de, de sorprender a, a dos policías en esta brevedad que armaron su desa desastre y no les habían hecho nada, solo porque las redes sociales atacamos a estos dos funcionarios de inmediato, los suspendieron sí, solamente así Entonces, pero, pero vuelvo a lo mismo, la queja es generalizada han habido miles de cartas que se han interpuesto en, en, en otros sexenios y, y, y tengo entendido que en este sexenio ya llevan algunas también donde las quejas de los policías eh, organizados hacia la autoridad porque son víctimas de la corrupción al interior eh, es algo que está lacerando y sigue lacerando la seguridad en el Estado. Si de ahí partes que las víctimas finalmente terminamos siendo los ciudadanos, porque ¿de dónde van a obtener los recursos los policías? Claro. Y si de ahí continúas con el tema de que muchos de estos tienen que aliarse con el crimen organizado para hacer un servicio extra, aprovechando que tienen una placa y que, son, que están uniformados. Claro. O sea, todo esto que genera la, la corrupción es lo que realmente genera la inseguridad en Quintana Roo. Y, y puedes tener, muy, por eso dije que, que, que ojalá esta iniciativa, esta propuesta de Mara, no quede en una buena intención nada más. Eh, repito, no conozco de fondo el contenido de esta propuesta. Sin embargo, lo que he sabido por algunas publicaciones del de, de, de propio... este gobierno estatal y de la propia gobernadora de sus redes sociales, <risa> tienen muy buenas intenciones, tienen muy buena oferta, <risa> tienen muy buena connotación, pero lo primero que hay que extirpar es la corrupción que existe entre los altos mandos policíacos hacia los bajos mandos. Así es. Es re rehabilitar los recursos que les corresponden para aquellos policías que salen de sus municipios y van a hacer servicios fuera de de, su, de sus de su área de trabajo no, pero fíjate, fíjate qué tan humillantes son los de los del mando de repente le hablan a un policía y le dicen este quiero que se presente mañana a las 8 de la mañana porque tiene que venir a firmar un documento y el fulano lo tienen comisionado en Mérida, en Cancún en Lázaro Cárdenas y cómo le hace no le dan ni panchivo para viajar sí y ya hace un par de años sucedió con uno que estaba comisionado y por venirse de camioneta en camioneta se murió y a la familia no le querían pagar el seguro ¿por qué? Sí, hay, porque no venía en la patrulla hay muchos casos, infinidad de casos que nos podemos pasar, no uno, horas mil programas haciendo y contando ese tipo de anécdotas que fíjate que no es una mala idea este, digo, a lo mejor los policías no se atrevan a, a dar la cara para, claro. para decir las cosas, pero lo podemos hacer como un cuarto oscuro Claro. estaría bueno ir entrevistando y que cuenten sus historias, sus anécdotas porque hay muy pocos, acuérdate que hubo un, un policía de tránsito en Cancún que en la mera esplanada donde estaban donde estaba la tropa y estaba el, el, su director de tránsito ah, ¿sí? se grabó y dijo miren, este es el malandro, el cabrón que me, nos está cobrando 800 pesos diario. ¿qué le hicieron? Corrieron. Lo castigaron a él. ¿Y, aquel, y al otro, a aquellos 16 que metieron a la cárcel? Por ejemplo, que, que fueron los que sacaron empujones a Abarca. ¿Te acuerdas? Sí, como no. O y, sea, y, en lugar de, de proteger al policía, los encarcelan. No, y los meten en la cárcel. Sí, por eso. Y, y muchos de ellos mejor se dieron de baja ya después. Ganaron el por, pleito. Porque les, les fincaron este, penalmente un proceso judicial. No recuerdo muy bien la, la, la modalidad de, de, de la denuncia del Estado contra los policías, pero una de ellas era la insubordinación, que eso en, entre los bandos policíacos es, es o sea, en, tanto en el ejército como en, en es la tenado. policía civil es, es, sí, es muy grave, pero pues definitivamente este, no consideraron que los policías de alguna manera tenían razón. Este... Director, pues ya había sido corrido en alguna ocasión de la misma forma, ¿por qué? Porque no tenía ni el conocimiento, ni el don de mando, ni la capacidad para poder dirigir una corporación. Para poder mandar, hay que saber obedecer. Mandará mejor el que mejor se puede obedecer. Así es. Entonces, eso no hay. En las corporaciones, ahorita, la iniciativa está perfecta. Yo creo que es buena. Sí. Estoy seguro. Pero hay algo que tienen que arreglar. El maltrato al policía. Así es. Primero depurar esos errores, muchos, esos vicios que hay, hay en la Hay muchos policías ya incapacitados. Con diabetes, hipertensión, accidentados. Que no han recibido justicia social. Eso es ya sacarlos de allá. ¿Sí? Sacarlos. Mandarlos administrativos, mandarlos a un lugar... Y, y, y darles Para darles nueva entrada A nuevos elementos Pero que les paguen Sus prestaciones Ya, no que ahorita cada día Les quitan una, te digo Si, si de 24 minutos mensuales De viáticos Ahorita les dan tres y, y pasan seis meses y apenas les pagan una Y, cómo ah, les... y sabes como le dicen Si quieres Si no la puerta está grande Claro <risa> Entonces, eso, eso. eso es lo que hay que corregir Eso Ajá. es lo primero que hay que corregir Digo, en, en, en Mérida del, de, de la iniciativa de Mara Dicen que eh, va a haber o, este, Becas para los hijos de los policías Va a haber prestaciones para los... Sí, todo eso está bien Porque en Mérida sí es ¿eh? sí. En Mérida hay y... en otros estados también Ahí Pero aquí estás. Aquí como que el mando viene a pisotear, a humillar a su propia corporación. ¿Cómo quieres policías leales? ¿Cómo quieres policías que, que se jueguen la camiseta? Si, si el mando nada más está viendo, ¿qué le descuenta de su nómina? ¿De qué sirve que le des una beca a tus hijos si y te las voy a descontar de todas maneras? ¿No? Es claro. Entonces yo creo que, que de fondo se tiene que... Revisar ese maltrato Digo, y a las mujeres policías El acoso sexual no, no, no se diga más ¿no? Bueno, pero eso es En todos lados, mira para que te relajes Entonces Son cosas que si sí. te quieres Si no se atienden Aquello está bonito, pero Este, esto que es lo que Opera, lo que, lo que da la cara Porque también, déjame decirte Hay mucho policía, escolta que no los capacitan para ser escoltas y se sienten más jefes que el jefe. Claro, lo que decías de la, de la Academia de Policía, eh, que se, fu se funda precisamente en el gobierno de Miguel Borges Martín, esa academia, eh, incluso cuando se instauró los famosos exámenes de confianza, servían para que ahí se hicieran esos, esos famosos exámenes de confianza, que tengo entendido que ya no se hacen, pero fue una muy buena iniciativa que a la postre resultó que era otra simulación más porque pasaban a los policías que querían y a los que no, no. de hecho ahorita lo utilizan cuando quieren correr a dos tres policías agarran diez y les dicen en sobre de estos y pasan y saben, no lo pasó, va para afuera va para afuera o, Entonces, o, o administrativo si, si eres este, y, sindicalizado o algo así sí, y eso, eso no le permite avanzar, crecer y consolidar un proyecto policial Sí, miren, en Cancún, volviendo al tema de, de, de las en Cancún el famoso grupo Tabasco instauró un sistema, el Silverio Córdoba, el famoso Felipe Argüelles Mandujano, el Rayo, y, y otros más que lograron un gran liderazgo en la corporación municipal, que son los mismos que sacaron a Barca de, de Seguridad Pública sí. en Cancún, ellos siguen teniendo un buen control. Sigue teniendo un buen control de la policía porque ellos se dedican a prestarles dinero. Claro. A financiarlos. O sea, si, si un policía necesita un préstamo y lo pide a la corporación, no se lo dan. No. Pero si van y se lo piden a alguno de ellos, se los consiguen y se los dan. Claro. Y les dan facilidades de pago. Claro. O sea, ¿cómo puedes obtener...? ¿Y para dónde va la lealtad? Exactamente. ¿Para quien te ayuda? Y obviamente quien me ayuda a ellos... Pues es este grupo. Claro, entonces, esos, esos son de las cosas. Por ejemplo, yo platicaba con algunos policías y le decían, eh, en, en la época de Gumercindo Jiménez Cuervo, en la época de, de ese grupo, le decían no, a un policía, este, nos está causando dolor de cabeza en la colonia Lagunitas. Está fulano y sotano. Si este, ¿sí me lo traen, tienen... Tres, cuatro días de... de... descanso. De descanso. ¡Pum! Ahí se lo traía Inmediatamente, trajeron. claro. Y le daban sus dos, tres días de viáticos. Y, y eso es tener liderazgo y control de la tropa. Final, finalmente no hay que olvidar que la policía es un, es un, un cuerpo colegiado de personas que, que se dejan llevar mucho por, por la cuestión... Este, de autoridad, es decir lo, lo que trato de decir es que si tú no lo sabes tratar con humanismo no puedes tener liderazgo sobre la tropa y si tú quieres ser un director o un secretario de seguridad pública simple y sencillamente con un régimen castrense no funciona, la policía es civil por eso esas, esas propuestas de poner al mando a marinos o a, o a personal del ejército nunca han funcionado no, ni, funcionarán. ni funcionarán y has, han de decir porque esa es la excusa que tienen no es que también si ponemos a un policía civil pues él ya conoce a la tropa y, y, y, y él se encarga de corromperlos decía pero decía un, un, hace muchos años un amigo policía decía es que nos dijeron oye este, necesitamos gente honesta necesitamos gente ta ta ta ta pues contrata un sacerdote <risa> ¿No? Bueno, dice, es un extremo. <risa> entonces, no, dice, tienes que tener una gente que sepa, conozca las mañas de todos. Claro. ¿Por qué? Porque eh, para que pueda controlar. Porque en la policía nunca vas a acabar con la delincuencia, pero sí la puedes controlar. Claro, por supuesto. Puedes bajar los índices de, de asaltos, puedes bajar... Entonces... Los policías de, ca de, de, de medio mando para abajo ya tienen ubicado quién roba en las lagunitas, en las casitas, en la, las Américas, etcétera. Ya los tienen bien y los conocen perfectamente. Pero ¿qué pasa? Ah, no, pues cuidado, ahorita con derechos humanos ese es otro problema. No los, no los puedes insultar, no los puedes no. tocar... Porque ya te demandaron, dice por ejemplo, sigan robando. Entonces, sí. hay cosas de fondo que se tienen que resolver. Por eso yo siempre he dicho que en cuestión de delincuencia, Bukele es el... <risa> okay. Bueno, es, es, un, es un país distinto. En, una, en un punto geográfico este, que, que le favorece más nosotros, en México está más complicado por la frontera con Estados Unidos. Y pues obviamente eso... Lo, pero, y el tamaño, además de... Pero yo ¿no? no sé por qué se complica mucho la cuestión de las drogas. A ver, los gringos se quejan de los mexicanos porque hay mucha droga, se lleva mucha droga. Bueno, pues que le digan a su gente que no consuma. No, no, no. Mira, lo que pasa es que es una es una doble moral. Claro. está comprobado que las drogas es parte del gran financiamiento de Estados Unidos. Por eso es lo primitivo, como... Como en antaño. O sea, no, eso no es nada nuevo. Con eso tiene controlada a la gente. Por eso Estados Unidos puede imprimir mucho. muchos billetes, porque al final de cuentas tiene quien los compra. Claro, por supuesto. Y, y, y, ¿Y quién es su mejor comprador? Pues obviamente el crimen organizado. Narcotráfico, claro. traficantes de órganos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, Son claro. los, que, los que dejan. Y sobre todo, pues llega un turista y ha bajado del aeropuerto o del barco y ¿qué está buscando? Claro. Entonces hay, hay, hay, Pero bueno, ya nos, fuimos a, ya nos fuimos a Estados Unidos Pero vuelvo a lo mismo El, el, el problema de la seguridad pública en Quintana Roo pues ¿cuántos, ¿Cuántos turistas llegan a Quintana Roo? ¿Cuántos policías hay? Pues a ciencia cierta no se sabe O sea, porque se dice que hay un número muy grande De policías comisionados Y, y obviamente la burocracia también es muy grande Mira, de, de, de, es que hay gente que tiene comisionados hasta 20 personas, sí. hasta 20, 50, entonces eso la acera, por ejemplo, los jefes de la policía, pues, eso sí tienen de montón, sí. y, y tienen los mejores vehículos, y a la hora que se, se les necesita no están, el helicóptero nomás sirve para que cuando venga mi amigo Capella, Sobrevole Cancún, Cozumel Toda esa zona y Sigue viniendo Sigue viniendo El tipo se da el lujo de presumir Que, que las tiene todas juntas Está cañón Pues mi querido Román, ¿cómo ves mi oficina? Muy bien, me parece Ad hoc, ¿no? Para, para los programas Para trabajar Y esa espadita es para Esa me la regalaron, me la regaló mi hermana Jacqueline, hace... La sacrifican ganado. ¿sí? Como 15 años, creo, 10 años, no recuerdo muy bien. Pues para el que se deje sacrificar. Pues la seguridad pública es un elemento que urge. A Quintana Roo le urge dos temas: la seguridad y la salud. Y hay que restaurar primero eh, la corporación desde adentro, no necesariamente quitando o corriendo gente, sino dándole realmente lo que necesitan, porque hemos visto por muchísimo tiempo que tanta inversión en seguridad pública, tantas patrullas y tantas cosas, y a la mera hora no, no, no se los dan, dirán. Dicen, van, dicen. Mandan a componer, este a pintar patrullas y las entregan como nuevas y a la mera hora No sirven. No. Y entonces cuántas patrullas realmente hay en la calle, eso es lo que deberían de reportar. Dicen, te voy a contar una <coughs> anécdota rápidamente. Dicen los policías que cuando llegó, Beto Borges les incrementó el 50% del sueldo. Cuando llega Carlos Joaquín, ni un peso. Y sí les quitaron prestaciones. Sí. Capella fue muy, muy, muy severo, muy muy sanguinario con la corporación. Pero per sí, persecución. A sus compañeros. Sí, muy muy cañón. Pero ¿Eh? bueno. Pero eso ya, así estamos. Ojalá es lo y. Que, lo que trajeron y hasta, la, hasta el billete que se dio, Uniformes que se facturaron que nunca llegaron. Castros que. o chalecos bueno, que nunca llegaron. Los chalecos antibalas que reportó Gonzalo Hermosillo, que, que 70% creo que no están. Así es. Sí, es. Muchísimo. Y entonces. ¿A dónde se fueron? ¿A quién se los vendieron? Pues, pues ni siquiera los compraron. No, lo Físicamente no, no existieron, lo que existió fue facturas. Fue la factura. Igual con los uniformes. Luego se encontraron unos uniformes en una bodega. Pero no eran del sexenio de Carlos. Eran del sexenio de Beto. ¿Ah, sí? Sí. Compran un uniforme, los guardan, no los reparten. Cuando llega el Carlos los utilizan, facturan y eso los presentan pero tampoco los reparten. Qué triste. Pues muchas gracias, mi querido Román. Gracias al auditorio por permitirnos, pues, presentarles esta charla. Ya sabe que nos gusta platicar de lo que nos acontece en Quintana Roo. Y lo hicimos así, como nos ve, como dos angelitos. Porque el, <ríe> por... ¿Por el lunes, y porque es lunes. Y por qué es lunes, exactamente. Muchas gracias, buen día.